Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos con el Todopoderoso que nos guía, listo en esta semana para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque en este lunes 18 de marzo las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional señores, miles de personas marchan en Francia por el clima, ahí está, a continuación ampliaremos, no se lo pierda, jóvenes latinoamericanos marchan contra el cambio climático, ahí está la manifestación también, ampliaremos, rinden tributos a las víctimas de ataques en Nueva Zelanda. ¡Oh Dios, qué lamentable! Nueva Zelanda restringirá el acceso a las armas de fuego. No se lo pierda a continuación. En el ámbito nacional, un muerto y varios heridos durante enfrentamiento entre haitianos y militares. Realizan o refuerzan la vigilancia en la frontera dominico-haitiano tras los conflictos acaecidos este fin de semana. En el ámbito local, regional, también para hoy, las noticias. Miren, realizan el lanzamiento de la, cama, de la campaña Semana Saludable. Ahí está, ampliaremos. La Universidad Nordestana gradúa a 312 nuevos profesionales. ¡Qué bien! Nuevos profesionales expresan sus expectativas sobre sus carreras luego de su graduación. Juez lamenta conflicto entre el Procurador General y la jueza Miriam Germán. Director de la Agropecuaria Dominicana, aseguradora agropecuaria, asegura la sequía no afecta a la provincia de Duarte. Una mujer denuncia que sus hijos la maltratan y le quitan el dinero a su abuelo. Mueren joven, muere joven al caer de una azotea en Vistalvalle. Valle. Caramba, qué lamentable. Quieren, joven, apuñaladas en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, denuncian aguas residuales en la calle Las Palmas de esta ciudad. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, miren, miles de personas marchan en Francia por el clima. Unas 100.000 personas, según los organizadores, participaron este fin de semana en París en la Marcha del Siglo, una manifestación destinada a denunciar la ignación contra el cambio climático. Adelante. Creo que hay muchas cosas positivas sucediendo. De hecho, estoy aquí para eso, el clima, para la ecología, para... Estoy a favor. De hecho, no estoy en contra, yo estoy por algo. Hoy vemos que hay gente de cada generación, todos están ahí. Todos ayudan, hicieron su pequeña señal, así que hay una buena movilización. Bueno, ahí está la manifestación, repito, en Francia, todo esto, ¿verdad?, por el clima, por nuestra situación climática y los daños que se producen en todo el mundo. A propósito de esto, miren, jóvenes latinoamericanos marchan contra el cambio climático. Miles de jóvenes de Chile, Argentina, Colombia y otros países, incluyendo el nuestro, ¿eh?, se manifestaron exigiendo a los gobiernos medidas concretas contra el cambio climático en el marco de una jornada mundial de protesta. Ahí está. Veamos. El planeta necesita que tomen hoy decisiones para nuestras futuras generaciones. Si no, si no es así, en los próximos años el panorama va a ser mucho, mucho peor de como es hoy día. Creo que está un poco en nuestra naturaleza decir tenemos que hacer algo. Somos nosotros el futuro y también el presente. Y si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie. Entonces, si bien eh, nosotros estamos exigiendo a los políticos eh, que, o sea, que tomen cartas en el asunto y que hagan todas estas cosas que, que nombré anteriormente, tenemos que ser nosotros quienes estemos acá encabezando estas, esta, estas movidas. Me encantaría que mucha gente estuviera acá con nosotros. Eh, porque nos sentimos cansados, nos sentimos cansados de vivir esta problemática que, en la cual mucha gente es inconsciente. A propósito de cambio climático, miren, hay una gran preocupación en la ciudadanía en nuestro país, en la producción agropecuaria, agrícola de nuestro país, por la situación de la sequía. Quizás en muchos lugares nuestros o principalmente en la provincia de Duarte, ahora no estamos sintiendo los embates, la situación de eh, la sequía en nuestro país, pero hay una gran amenaza, señores. Ojalá y como hemos venido del seguimiento a todo esto, el milagro de Dios llegue, no tanto en exceso, pero necesitamos que llueva urgentemente para que nuestras presas principalmente puedan abastecerse aquellas que nos suplen el líquido preciado a nosotros. Más adelante, en el ámbito local, vamos a ver lo que nos dice a propósito de esa situación el eh, director de Agrodosa, la aseguradora agropecuaria, sobre la situación en nuestro país a propósito de la sequía. Miren, rinden tributos a las víctimas de ataques en Nueva Zelanda. Así que ahí vemos imágenes, señores. Recuerden ustedes que esto fue la pasada semana, que nosotros les dimos seguimiento a las víctimas eh, que cayeron en ese ataque, en esa masacre, y se le ha rendido tributo a ellos en Nueva Zelanda. Adelante. Muchos de ustedes habrán estado allí y sabrán que la discusión reconoció en primer lugar que esta no es la Nueva Zelanda que conocemos. No. Ahí está, señores. Y a propósito de ese mismo tema, miren, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda restringirá el acceso a las armas de fuego. Así que anunció que se endurecerá el en el este país la legislación de ventas de armas después de la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometida por un eh, supremacista blanco que decidió defenderse sin abogado ante la justicia. Vamos a ver esto. Adelante. <música> Creo que lo que la gente se está preguntando con razón en este momento es por qué y cómo es posible que actualmente puedas comprar armas semiautomáticas de estilo militar en Nueva Zelanda. Y esa es la pregunta. No detectamos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas. muy lamentable verdad 50 víctimas producto de ese hecho de esa masacre en nueva zelanda miren recordarles a todos y a todas que el llaves es el come llaves es el experto en la colocación del gps en su vehículo es el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo el experto en la elaboración de sus llaves inteligentes para BMW, para Mercedes-Benz, para todo tipo de vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. O llámenos para mayor información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque hay uno solo, un solo come llaves en San Francisco de Macorís. Y ese es Eli Llaves, el come llaves. ¡Qué bueno! Recordarles que en Óptica Máxima Visión estamos en el mes de la vista. Celebramos en Óptica Máxima Visión el mes de la vista, señores. Hemos declarado este mes de prioridad para su visión. Cristales, monturas, un año de garantía y muchas ofertas que solo usted puede adquirirla en Óptica Máxima Visión porque somos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio.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 En el ámbito nacional, señores, un muerto y varios heridos durante enfrentamiento entre haitianos y militares dominicanos. Esto fue el pasado fin de semana en la frontera, específicamente en Elías Piña. Ahí vemos imágenes. Vamos a escuchar un poco del de audio ambiental, señores, de lo acontecido. Adelante. Estamos en un enfrentamiento en la misma línea. Piedra. Allá. Allá, soldado. Dale su pedrada también. Oye, dale su pedrada también. Enfrentamiento a piedra. Mira, Guanio. Tirando con esa 60, lo loco. No la suelte. heridos durante enfrentamiento entre haitianos y militares dominicanos en la frontera señores, increíble escuchábamos las detonaciones de lo acontecido específicamente en Elías Piña wow, miren señores realizan o refuerzan a propósito de esto, la vigilancia en la frontera dominico haitiano tras el conflicto, las autoridades, la Armada Dominicana específicamente se vio en la necesidad de este fin de semana de reforzar, tal y como vemos las imágenes, la frontera. Ahí están los militares que han sido desplegados por allí en la zona, producto de esos enfrentamientos y que dejaron eh, como saldo un muerto y varios heridos. Ahí está, increíble señores al WhatsApp inmediatamente para conectar con nuestra gente, quienes a esta hora del día están en sintonía con nosotros. Y de, inmediatamente aquí está nuestro hermano cronista deportivo, Junior Matrillé, donde nos envía por aquí esta invitación, conferencia de prensa temporada 2019, fecha 18, lugar, salón, a las 6 de la tarde, PM. Nos dice por aquí uno, San Francisco. Eh, bueno, esto es sobre nuestro equipo de fútbol Muy bien, muy bien, excelente Estaremos por ahí hermano Matrillé 25.12 nos dice por aquí Buenas tardes Vladimir, es para que me felicite a Gabriela Vargas Que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy De parte de Yajaira para Doña Gabriela Felicidades, que cumpla muchos más 34.09 nos dice eh, Bueno, aquí está, muy buenas tardes Vladi. Es para que me felicite a la niña Talina que está de fiesta de cumpleaños en sus seis añitos de parte de su hermana eh, Tailanda, de parte eh, de su familia, que Dios siempre ahí está. Muy bien. Vamos a ver por aquí, Yerjan Lantigo nos envía eh, algunas informaciones, nos envía por aquí la dieta guía de alimentación de la semana saludable que ha empezado ya en el día de hoy, Telenor con el respaldo de otras instituciones, salud pública y otras, y dice por aquí, eso nos invita, fue a la rueda de prensa de hoy, ya lo que se aperturó la semana saludable, y más adelante estaremos justamente ampliándolo un poco más sobre esta gran guía eh, de alimentación saludable durante toda esta semana. Muy bien, interesantísimo. Elsa desde Las Cuadras nos dice buen día, aquí esperando las informaciones. Gracias, Elsa. Y de Elsa pasamos a 50, 5578. Buenas tardes, Vlad, y soy fiel televidente de tu programa. Para que me avise todos los, a los moradores del Barrio Azul que mañana caminaremos hacia la gobernación a las 9. Reclamar los apartamentos del Barrio Azul, junta de vecinos del sector Santa Ana. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo... hoy inicia lo que es la semana saludable el lanzamiento se hizo en el día de hoy en el salón de acto doctor Misael Requena del Servicio Regional de Salud eh, una interesantísima iniciativa que cuenta con el respaldo de Teleoperadora del Nordeste y con el apoyo de otras entidades eh, que han estado ahí, verdad, en esta semana saludable que inicia hoy y se extenderá hasta el próximo 24. Vamos a ver entonces parte de lo que se dio a conocer en el día de hoy en el lanzamiento de la campaña Semana Saludable. ¡Qué interesante! ¡Adelante! Y de crear una Semana Saludable, que ojalá con el respaldo de todos nosotros y de otras instituciones pueda convertirse en una antesala de un estilo diferente de vivir, de un estilo de alimentación y de por sí, de una protección al medio en que todos cohabitamos y que todos, de una manera u otra, debemos proteger, debemos salvaguardar y debemos ser propiciadores de que podamos tener una vida mejor mejor, una vida más saludable y menos contaminada. No es más que una campaña que hemos diseñado junto a un grupo de jóvenes de una comunidad rural de aquí de San Francisco de Macorís y que hoy ya se está convirtiendo en una gran realidad que ha de impactar a miles de personas. Es una campaña que busca promover, incentivar que las personas se sometan a una guía de nutrición saludable, a un régimen de vida, hábitos y estilos saludables, tanto en su alimentación, así como también con eh, la realización de ejercicios de manera constante. Y como bien decían, no solamente veamos que es una dieta o que es una comida, sino que esto va mucho más allá. Esto es una estrategia integral de cambios de vida y de estilos de vida saludables para una población que hoy iniciamos en el nordeste, en la cabecera del nordeste que es San Francisco de Macorís, pero que como decía Wagner, es extendible para todo el país. La importancia de nuestra semana saludable consiste en llevar una nutrición inteligente. Si vemos en esa guía nutricional... No es una dieta estricta, restrictiva en calorías. Es una guía de orientación de los alimentos a consumir durante estos días. Hábitos, que si lo hacemos día a día, podemos convertirlo en sostenible. Grandísima actividad, repito, donde tendremos siete días de información y orientaciones sobre un estilo de vida saludable. Esto finalizará el próximo domingo 24 con la ruta saludable Triguay, eh, 8K para Corredor, 12K para Bicicleta y la 4K para Gran Caminata, señores. Partiendo desde las 9 de la mañana, desde el Parque José Francisco Peña Gómez, aquí mismo frente al Telenor, hacia el Club Mayorista donde se llevará a cabo un festival deportivo de aeróbicos, zumba, voleibol, baloncesto, entre otras, rifas, regalos y mucho más. Así que le pedimos a todos, les exhortamos que vengan a nuestras oficinas de Telenor y busque la guía nutricional que es totalmente gratis, ¿eh? Semana Saludable porque tu salud depende de ti. Muy interesantísima actividad así que ya estamos en semana saludable todo el mundo a comer saludable como decía la doctora diana no es una dieta estricta señores es una guía nutricional de cómo usted debe de comer usted verá cosa venga a buscarla la guía de nutrición a telenor para que usted vea que no es una dieta estricta y le aconsejo seguir la semana saludable qué bueno miren la universidad nordestana gradúa a 312, 12 nuevos profesionales. Felicidades para esos jóvenes que este fin de semana, ¿verdad? Eh, todos se graduaron, profesiones, sus sueños están hechos eh, lo han hecho realidad. Qué bien. Vamos a ver, señores, qué nos dice Fausto Ramón Mejía Vallejo, rector de la Universidad Católica Nordestana, sobre esa investidura. Adelante. Bueno, el significado siempre es una gran alegría, un gozo, una acción de gracias El uno ver también que tantos jóvenes verdaderamente logran su meta Y eso significa también desarrollo, progreso, dinamismo para San Francisco de Macorís Mucha alegría A propósito de lo que decía el dinamismo, verdad, progreso para San Francisco de Macorís Escuchamos la valoración del obispo y rector de la Universidad Católica Nordestana. Vamos a ver, porque quisimos también preguntarle a, a esos protagonistas, a esos jóvenes que se han esforzado para conseguir una carrera y ver sus sueños realidad. ¿Qué nos dicen algunos de los graduados? ¿Expresan sus expectativas sobre sus carreras? Adelante. De administración de empresa. éxitos y salud solamente, eso es lo que yo deseo a Dios. De administración de empresa. gracias. Esperamos seguir luchando y logrando más metas. Sí. Eh, de administración de empresas, eh, más metas por cumplir y seguir adelante. Administración de empresas. Bueno, ahora es, que inicia, eh, ahora es que inicia este proyecto de vida. Vamos a darle lo mejor a la sociedad. Por eso pasamos por aquí. No es fácil, hay recaídas, pero lo más importante es no quedarse en el suelo. Licenciado en Contabilidad. Gracias. Bueno, seguí capacitándome y séme un buen profesional. Contabilidad. Bueno, yo personalmente quiero hacer una maestría afuera. Y quiero llegar a trabajar hombres, en el Banco Central. Sí, ¿Para ¿Para contabilidad. ¿Para ¿Para ¿Para adelante? ¿Para ¿Para seguir adelante mis tiempo estudios. Ojalá y que así sea y que esos jóvenes no se detengan. Felicidades para todos y todas los que se han graduado. Felicidades en especial para, para mi prima querida Carolyn, Paula, que también se graduó en esa investidura eh, Felicidades, Carolyn. Qué bien. Enhorabuena. Dios te bendiga. Muy bien, señores. Miren, continuando, a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, donde tenemos esas tazas que usted busca, esas tazas para compartir un té, un café u otras bebidas. Ropas y accesorios de marcas originales para damas,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 Juicy Home Decor, en Garden Plaza. Visítenos. ¡Qué bueno! Miren, señores, vamos a ver, porque conversamos con el presidente de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, el magistrado Claudio Aníbal Medrano. Le cuestionamos sobre la situación, el acontecimiento, el enfrentamiento entre el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez y la magistrada Miriam Germán. ¿Cuál es el parecer del de procurador de la corte de apelación sobre ese enfrentamiento entre ellos? Veamos Fue un acontecimiento lamentable que lo deseable para nuestro país es que no hubiese ocurrido y yo espero que haya una salida honorable y que de esta experiencia salga fortalecida la nación dominicana, que de algún modo haya una, una salida que satisfaga la, la necesidad que el pueblo tiene de una explicación frente a esa situación. Eso es lo que esperamos. Ahí está como de costumbre, ¿verdad? Con una buena respuesta, buena actitud del magistrado Claudio Aníbal Medrano, caramba, lamentando ese enfrentamiento entre el procurador general, eh, los ataques que él hiciera, ¿verdad?, contra la magistrada Germán. Ahí está la posición del magistrado. Miren, señores, recordarles a todos que ya estamos en Semana Saludable. Telenor te invita a sumarte a la Semana Saludable. Desde hoy, ¿eh?, hasta el domingo 24, 7 días de información y orientaciones sobre estilo de vida saludable. Finalizando el domingo 24 con la ruta saludable Triway 8K para corredores, 12K para bicicletas y 4K para la gran caminata. Partiendo desde las 9 de la mañana desde el Parque José Francisco Peña Gómez frente a Telenor, ...hacia el Club Mayorista, donde se llevará a cabo un festival deportivo con aeróbicos, zumba, voleibol, baloncesto... ...entre otros, rifas, regalos y mucho más. Ven a nuestras oficinas de Telenor y busca la guía nutricional totalmente gratis. Semana saludable, porque tu salud depende de ti. Invita a Telenor. ¡Qué bueno! Ahí está. Vámonos al corte comercial... Y el regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, a propósito de la sequía que afecta principalmente la línea noroeste y que todavía no se siente de lleno en lleno en nuestra provincia, pero... Hay una advertencia ¿eh? y hay una sequía que avanza y avanza. ¿Qué nos dice el ingeniero Luis Yanguela, quien es el director, el gerente de la aseguradora agropecuaria? Son imágenes nuestras, señores, de la presa, ¿eh? eh ¿Cómo se encuentra nuestra presa, principalmente, la cabastez? Esta es la de Cotuí, ¿verdad? Ahí está. Caramba, increíble, señores. ¿Qué nos dice Luis Yanguela? Escuchemos. La provincia de Duarte, afortunadamente, todavía no está en, en la emergencia que está en la, la mayoría del país. Pero no estamos exentos, ya estamos en alerta, porque nosotros nos influye principalmente la, la región nordeste, la presa de Atillo, que es la única presa que mantiene niveles aceptables para, la, para el riego, para la generación de energía y para la agricultura. Aunque nosotros, tú Tú has podido ver que han caído algunos chubascos en estos días y siempre se han mantenido cayendo chubascos. No estamos exentos de lo que va a ser eh, esta sequía que no se había visto en 50 años en esta intensidad. Y hoy, precisamente, entré temprano al IRRI, que es el Instituto del Clima Mundial, eh, por sus siglas en inglés, y dice que el trimestre, abril, mayo, junio, que es... Se prevé que en mayo comience a romper la sequía. Todavía las precipitaciones van a ser un 40% menos que en los años normales. O sea que aunque la sequía rompa, como se dice normalmente aquí, cuando la sequía ceda, todavía no van a caer las suficientes precipitaciones para normalizar la situación en la República Dominicana. En lo que concierne a la región, ¿dónde estamos más enfocados? ¿Por dónde podría ser más los resultados negativos? ¿Qué Mira, zona? cuando hay una sequía de esa naturaleza en el país entero, nosotros debemos de prever todo lo que es eh, la influencia en, en lo que es la, a, a nosotros nos corresponde la región nordeste. Ahí estaban las declaraciones del ingeniero Luis Yanguela, gerente gerente general de Agrodosa, la aseguradora dominicana, aseguradora agropecuaria, al momento, ¿verdad?, de informar sobre la situación en nuestro país. Nos decía el ingeniero Yanguela también que la mayoría de productores, señores, de nuestro país, productores agropecuarios, agrícolas, no, no tienen asegurados sus productos. Entonces, una situación también muy lamentable, Así que ahí están las declaraciones, repito, del ingeniero Luis Changuela, gerente de Agrodosa, sobre la situación en nuestro país, sobre la sequía. Miren, una señora se presentó aquí a Telenor este fin de semana llorando, triste, para denunciarnos que su hijo la maltratan y que sus hijos se dan la tarea de quitarle el dinerito a su abuelo. Caramba, ¿eh? Vamos a ver, ella quiso venir aquí a Telenor y se expresa. Adelante. Cada, cada vez que el papá mío tiene un va a cobrar, los hijos míos cogen y van y lo ponen a firmar para ir a cogerle el dinero al banco. Él tiene una, una, él le llega algún, algún dinero, ¿quién le paga a él a su papá? ¿Él es pensionado? Por el, por, ajá, pensionado por el, por, el, por el trabajo del seguro. Y los carneses del seguro viejo de él se lo, se lo cogieron de allá. ¿Y hijo se lo sus hijos? Los hijos míos. Entonces. Y ellos han hecho eso otras veces. Lo hicieron en el 2014, lo hicieron. Y ellos se dieron cuenta que yo voy a buscar un chelitos para, y yo de ahí dije que me iba a arreglar esos dientes. Y ellos están diciendo que yo les robé un dinero, porque ellos han investigado que yo fui a cobrar unos chelitos. Yo ni los chelitos de, de, la, de la cosa los había buscado. ¿Qué es la Margarita Santos. Son dos. Cuello. ¿Qué es la? ¿Y qué más? Y, y, y la otra, y ella está llamando a los otros hijos míos para que vayan, porque se ponen a una, se ponen. Se ponen a una. ¿Ellos la maltratan a usted? Sí, me, de, me dicen muchas cosas, porque yo lo dejé votado, pero yo no tengo culpa de eso. Ellos fueron los que decidieron de irse con su papá. Ellos fueron, yo no tengo culpa de eso. Si usted decidió irse con su papá y dejar a su mamá, son sus problemas, no son los míos. Y físicamente les pegan ellos. ¿Eh? Ellos le dan golpe, la, la Me agarraron y me llevan, de que como loca al hospital. ¿Dónde viven sus hijos? Aquí, uno en la Torre de Don Luis. Y allá está el papá mío, y, y ella lo ponen a firmar, a ver si, a, a firmar, para cogerle dinero a papá. ¿Cómo se llama su papá? Se llama Luis Ernesto. Luis. Bueno, ahí están las declaraciones de esta señora. Caramba, ella quiso venir a desahogarse, a decir la situación que según ella, verdad, está aconteciendo con sus hijos. Qué pena de ser cierto lo que esta señora nos ha dicho, vino a desahogarse aquí situación. Miren, recordarles a todos y a todas, como la sala es el lugar donde toda la familia se reúne, es muy importante tener todo lo que necesitamos. Aproveche del 12 al 25 de marzo que en LIR Comercial están cambiando las salas de todo el mundo. Vaya y cambie los muebles, compre un televisor nuevo o busque el radio que necesita. No pierdas el tiempo y dele a su familia la sala que se merece, porque todos merecemos una sala. Busque todas las ofertas que trae. La semana de la sala en LIR Comercial, donde todos, absolutamente todos califican. L&R Comercial. ¡Qué bueno! Y recordarles a todos y a todas que este sábado 30 tenemos el gran compromiso de asistir a una fiesta inolvidable. Cumpleaños feliz, don Andrés Bar, con los líderes de Banda Real, sábado 30. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua y Llaves, Banda Real, en un fiestón. No te lo pierdas. ¡Qué bueno! Miren, señores, muere joven al caer de una azotea en Vistalvalle. Se trata del joven Luis David Frías, de 24 años de edad, quien murió tras caer de una azotea en el lugar donde él vivía, en Vistalvalle. Se, Gregorio Luperón Vistalvalle, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, estuvimos en su velatorio en el día de hoy. Sus familiares desconsolados, 24 años tenía este joven que cayó de ahí, de encima de ese segundo nivel y ahí está donde cayó caramba. ¡Wow! ¡Qué trágico hecho! Veamos qué nos dice su tío. Adelante. en realidad eh, yo no estaba en el hecho, pero sí, cercano aquí, eh, vivía ahí. Y él eh, a veces él tomaba alcohol eh, el fin de semana. Parece que el día entero ayer estaba tomando alcohol cuando regresó a la casa. Estaba con unos amigos debajo. Eh, le dio voluntad, porque tuve que beber, le da voluntad de hacer pipí Solo le dio voluntad de hacer pipí y subió al apartamento donde vive, hacer pipí, pero él vive con un hermano, parece que no tenía la llave, él entonces subió a la azotea, ya como fue eso, fue como a las 6.30 de la tarde, no estaba tan, ya está un poco oscuro. Cuando sube entonces a la azotea, eh, ya el soldado de parece que estaba cerca de la barandilla, los el, el apartamentos no tenían, no tenían la línea de bloque, entonces. Parece que se mareó y cayó directamente al vacío y, y ahí murió. Guau. Wow, ¿Cómo era él? ¿Cómo era joven? No, en, joven? Real, en realidad eh, era un joven alegre, como toda juventud. Eh, en realidad no, nunca tuvo eh, problemas con la autoridad. Y... el muchacho ¿Cuántos años tenía él? 24. ¿Cómo se llamaba él? Miravífero. la muerte de Luis David, quien cae señores, y cae ahí in, increíble, impactante la muerte de este muchacho en Vista al Valle miren, y eh, era joven apuñaladas en sector Los Chiripos, se trata de Wander Antonio Cáceres Hernández herido de tres puñaladas en el sector Los Chiripos según él por un hombre identificado como Juan Andrés Reynoso Chu desde su lecho en el hospital Wander Antonio Cáceres nos explica, adelante Ya no tenido una pequeña discusióncita él y yo. Y ya yo había soltado eso, usted sabe. Ya yo no estaba en problema con él. Y no había, muchado había un ramo en la casa y yo lo iba a tirar para el solar. Y ese me aplató. Y, y cuando yo quise voltear para adelante, y quise venir a mirar, ya él me había dado, me había agarrado por aquí. Me dio tres puñaladas. Que me tuve a cegar la vida. ¿Quién es él? Juan, Juan Andrés Juan Reynoso Juan de la, Cruz, de la Cruz, Alia Chuco. Alia Chuco. ¿Por qué fue entonces la discusión entre ustedes? No, porque la mujer es como, como, como chimosa, usted sabe. ¿La mujer de él? Ajá. Entonces, ¿qué le dijo ella él? Bueno, ahí están las declaraciones de Wander Caramba. Esto fue en el sector Los Chiripos. Denuncian mal olor de aguas residuales en contene de la calle Las Palmas. Increíble, señores, el mal olor. Escuchemos los residentes en esa zona. Adelante. Dios mío, tenemos nuestros niños y se están enfermando con esta agua apoyada, aposada toda en el contenedor. mucho. Eso tiene un mal olor, que nadie lo aguanta. Pero tenemos que aguantarlo porque nadie está haciendo nada por estos contenedores. Sí. Pedimos al Señor que se mueva el corazón de la persona y se tenga compasión de los demás. Muy bien. Claro, como maestro constructor, que hagan algo porque esto le molesta a, a las personas que viven por aquí. Y es un deber de que esto se le limpie para que se le organice, para que ellos se sientan feliz. ¿Y es de ¿verdad? Ah, claro, sí, mucho. Sí. Claro que esa, agua, esa imagínate, eso es un agua que eso deben de limpiarlo, porque eso es un agua que hay. de bastante mal olor en la calle Las Palmas, esas aguas estancadas, residuales en los Contenes. No hay tiempo para más. Gracias